Entonces, ¿qué se dicen, parceros? Bien no, un saludo para todos. Oiga, creo que cuando subo este video estamos en 500, hemos pasado de los 500. Bueno, oiga, gracias a los que se han suscrito, a los que me han ayudado. No sean malitos, suscríbanse. Hace días que no les subo videos de tecnología y entonces voy a aprovechar hoy para grabarles un video sobre, más que todo Android, llevo un mes con este celular, con el S22, y les voy a mostrar más de 30 trucos para que puedan lo busquen en su celular, casi todos tienen esta opción, pero aquí lo vamos a, a ver en el Samsung, en el S22. Entonces, la entro y les muestro muchos trucos para que hagan en su celular. Entonces, la entro y los vemos. Bueno, entonces, comencemos así de igual. Bueno. bueno, quiero mostrar varias cosas que ustedes pueden hacer. Yo estoy aquí con el s 22 Lo primero es que, eh, bueno, eh, los que no saben, Samsung tiene dos, dos procesadores, los Snapdragon y los Exynos. Entonces, realmente la diferencia, ustedes no la van a notar entre los dos procesadores, a menos de que trabajen mucho con imágenes, ahí se van a dar cuenta, pero el resto no. Es básicamente muy similar. Eh, a mí me gusta comprar los libres porque... Ustedes saben que, por ejemplo, yo estoy en Colombia y si uno va y adquiere el celular con Claro o algo así, le, pedo, le llenan a uno de aplicaciones preinstaladas el celular y eso no me gusta. Entonces yo normalmente trato de comprarlo en Samsung o eh, en almacenes de electrónica donde le venden a uno la caja y el celular libre. Bueno, comencemos. Eh, ah bueno Antes voy a hacer una aclaración. Hay una pregunta que me hacen mucho y es Manu, mani, eh, ¿cuál es la diferencia entre comprar el Samsung y el iPhone? Miren, realmente la diferencia es mínima, o sea, en funcionamiento, para el uso normal que nosotros le damos, que es el Instagram, que es el Twitter, que es el Facebook, es exactamente lo mismo, de pronto es la cámara, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen el iPhone para subir en redes directamente, o sea, para subir directamente sus fotos a Instagram, para subir sus fotos directamente al Facebook o cosas así, pues el iPhone... Tiene un mejor algoritmo, no sé por qué, o sea, como colores más bonitos y no tiene, no, no sé por qué lo hace, o sea, no, no sé, o sea, con el iPhone usted sube la foto a Instagram y se ve preciosa. Con Samsung las cámaras son mejores pero requieren postproducción, entonces en ese caso pues sí, eh, escojan el Samsung porque si ustedes van a, a tomar una foto en RAW eh, o van a hacer un video y después lo van a editar y lo van a postproducir en Final Cut, bueno, ahí sí en ese caso es mejor el Samsung. Yo básicamente uso el Samsung pues porque a mí me gusta tomar foticos y porque por el trabajo yo utilizo el, LN, el NFC. Eh, es una cosa que les voy a explicar ahora más tarde, que trae los celulares de gama media, media, alta y alta incorporado, el NFC, y yo por mi trabajo lo necesito. Y en el iPhone eh, se viene bloqueado para el Apple Pay, entonces por eso... Pero realmente yo trabajo mucho con el ecosistema de Apple, pero en la parte del móvil sí por eso me inclino por el, por el Samsung. Bueno, comencemos con los trucos. ¿Qué es lo primero? Entonces, lo primero es grabar la pantalla. Si ustedes no saben que pueden grabar la pantalla, la pueden grabar. Entonces, ustedes simplemente vienen acá. Venga, primer truco. Miren, ustedes con dos dedos bajan todo el, bajan todo el menú. Y acá hay una cosa que dice grabar pantalla. En inglés sería Screen Recorder. Y la ponemos a grabar. Y de una vez vamos a comenzar a grabar. Listo, ya estamos grabando la pantalla para ponérselas por acá. Bueno, ahí cuando edita el video en algún lado les va a aparecer. ¿Qué es lo primero? Entonces, lo primero que yo hago es suavizar el movimiento entre pantallas. ¿Cómo se hace? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es poner el menú desarrollador. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, nos vamos a ir... Nos vamos a ir... Ponemos por acá. Nos vamos a ir a configuración. Nos vamos a ir a donde dice acerca del teléfono. Y donde dice software, eh, información de software, hay un menú que dice... Información de construcción o build number. Le vamos a picar ahí varias veces hasta que nos dé y nos va a pedir la contraseña. Entonces yo voy a poner la contraseña de mi equipo. ¿Y qué va a pasar? Que cuando yo me devuelva al menú, miren lo que va a pasar. Me va a aparecer un nuevo menú que se dice opciones de desarrollador. Ahí vamos a buscar una opción que dice Windows Animation. Entonces venga, la buscamos. Window Animation Scale Ahí Y la vamos a poner en 1.5 Ahí vamos a notar Que los ¿sí ven? se suaviza Entre menús Mi consejo es Una vez hagan eso Desactiven el, la opción de desarrollador pues para Porque ahí pueden dañar el teléfono Si meten algo que no sabemos Entonces mejor La vamos y la desactivamos de una vez Y la apagamos ya hemos activado el, la pantalla 1.5 y ya quedamos con nuestra pantalla andando muy suavemente entre las diferentes aplicaciones. Bueno, entonces lo siguiente. Yo lo que voy a ajustar después siempre es el display. ¿Por qué? Porque normalmente por default pues, o, o por defecto viene blanco. Y pues el blanco es bastante estresante para la vista. Nos estresa, nos cansa. Entonces yo lo que voy a hacer, lo primero que hago es poner en modo oscuro o modo noches, le llaman a, a algunos menús, el celular entonces vamos aquí y la mayoría de cosas que vamos a ajustar es en el display entonces buscamos acá display entonces que lo primero que vamos a hacer lo ponerlo en modo dark ahí vas, va a gastar menos batería ojo lo primero gasta menos batería y no va a ser tan estresante para estarlo mirando va a ser un poco más suave lo siguiente el brillo entonces, yo aquí puedo ajustar el brillo manualmente, pero en este celular ustedes pueden ponerlo que si yo lo pongo aquí en adaptativo, él automáticamente se va a estar cambiando. No sé si ahí con los brillos de la luz, automáticamente va a estar ajustando el brillo. O sea, va a subir y va a bajar de acuerdo al ambiente. Entonces, eso ya depende al gusto de, de cada persona. Yo normalmente lo hago manual. Entonces, yo apago y a mí me gusta manejar el brillo del celular. ¿Por qué? Porque a veces pues, yo estoy leyendo en un sitio y me gusta bajar la, la luz automáticamente y no que este me gusta mejor dicho manejarlo a mí qué pasa por ejemplo yo monto bicicleta los que me conocen saben que pues monta mucha bicicleta y uno está al aire libre y, y el, cuando el sol pega en la pantalla directa pues uno básicamente no ve nada este celular tiene algo que se llama extravillo entonces, miren, acá le ponen ustedes extra brillo. Entonces, eso es perfecto para cuando uno está al aire libre, cuando está en sus caminatas, montando bicicleta, cuando está el rayo del sol, como decimos aquí en Colombia, a él ese menú le va a funcionar perfecto porque va a ser visola, va, eh, va a ser más fácil de ver. Pasa todo lo contrario. Hay un menú para oscurecer lo demás. Venga, les muestro. Yo aquí ya adicioné el botón. Venga, me salgo acá un momento. Yo acá ya le adicioné el botón. Ah, venga, de una vez les muestro aquí un truco. Miren, si ¿sí que si yo bajo con un dedo, solamente me sale, por ejemplo, me acaba de llegar un correo de trabajo y solamente este menú de como de lo principal. Pero si yo creo que me salgan todas las opciones, yo simplemente lo que hago es arrastrar dos dedos y si ¿sí ven, le salen todas las opciones. Y está este botoncito que dice Extra Dim. ¿Eso qué quiere decir? Que puede oscurecer más el celular, lo puede oscurecer más del usual. Venga, lo apagamos. Normalmente no les aparece. O sea, toca adicionarlo a ese menú. ¿Cómo lo hacen? Entonces vienen acá y dice editar botones. Miren, editar botones. Y ahí les va a aparecer. Yo simplemente lo que hago es arrastrarlo para abajo. Entonces, por ejemplo, este que dice autochazano Y yo simplemente lo arrastro y ya. Eso es todo. Ahí va otro truco. Listo. Entonces. Eh, simplemente, les retomando, extra dim, lo prenden y el celular se va a oscurecer más de lo normal. Esto mu ayuda mucho por ejemplo si están en el, en el cine o cosas así donde puede molestar la luz del celular a otras personas en una reunión o algo o en la noche, por ejemplo yo a veces leo mucho de noche el Twitter y yo con, no quiero que, que, que el celular esté alumbrando mucho porque pues, además de que es estresante para la otra persona, pues, simplemente le pone el extra dim y listo. Volvamos a display. Entonces, volvamos a display. Entonces simplemente vamos acá. Vamos al menú display. ¿Qué es el, el, el, la adaptación suave? Es que es estos celulares, los de gama alta sobre todo, ya funcionan a 120 Hz. 120 Hz es que mira, que esta función va muy rápido. Si a ustedes realmente eso no les interesa, si a ustedes no les interesa que baje, casi como muestran ellos aquí en el ejemplo, baje o suba, eh, baje o suba más rápido el, el scroll de la pantalla, no sé cómo decirlo en español, eh, pues simplemente lo ponen en 60 Hz, que es estándar, y les va a ahorrar más batería. Si es una persona gamer que mantiene en el Fortnite en todas estas cosas, y si los cuadros por minuto le pueden molestar o algo, pues lo ponen adaptativo 120 Hz y pues va a, se lo va a ver más fluido. A mí me gusta tener un adaptativo porque pues, me gusta, por ejemplo, el Instagram que vaya fluido y, y las gráficas y todo. Pero pues si realmente ustedes no lo necesitan, lo ponen en 60 Hz y ahorran batería. Dentro una llamada ya la rechazamos. Bueno, volvamos otra vez al menú, de, al menú del display. Eh, la, la letra. ¿Qué pasa? Que ustedes pueden ajustar el tamaño de la letra. Esta es la que viene por defecto. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, eh, los celulares de mis papás son de otra marca, pero tienen exactamente lo mismo. Entonces, para que yo les quede más fácil hacer la lectura, tanto de chat como de correos, pues ustedes simplemente vienen acá y agrandan la, la letra del texto. ¿Sí ven? Eso lo pueden hacer. Ahí vamos a dejarla por defecto, que a mí me gusta. Pero, entonces, pueden ajustar el, el tamaño de la letra. Volvamos al display. Otra cosa que pueden hacer para ahorrar batería, eh, en la resolución de la pantalla. Bien. Realmente yo, yo lo tengo en la resolución más alta que es 3.888 x 1.440, ¿por qué? Porque pues yo sí trabajo, pues no es que trabaje, pero me gusta tomar fotos, hacer foticos, eh, a veces eh, me mandan eh, cosas y yo quiero editarlas, una imagen o algo, entonces me gusta trabajar en la mejor calidad posible, pero si no es su caso, ustedes con que lo pongan en HD, van a ver perfecto, casi toda la mayoría del contenido, y van a ahorrar más batería, entonces ese es otro truco, y eh, ¿qué otro tengo que enseñarles aquí en este, en este menú? No, creo que no más bueno, entonces hablando de batería, otra cosa que pueden hacer para ahorrar más batería, es proteger la batería, miren hay un menú yo como muevo esto aquí sin que se dañe acá. Miren, una cosa interesante que tiene Samsung es que su un menú universal. A mí me, me encanta. porque eh, Yo simplemente muevo acá y ya busco lo que yo necesito. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar ahorita proteger la batería. Entonces, como yo pongo el celular aquí en inglés, entonces vamos a poner proteger batería. Y acá les va a salir el menú. Y nos lleva directamente al, al, al menú de ese. ¿Qué es proteger batería? Ustedes simplemente lo prenden acá y lo apagan. ¿Para qué nos sirve? Porque resulta que cuando ustedes lo prenden va a dejar que máximo les cargue hasta el 85% de la batería. ¿Y eso qué nos va a servir? Que nos va a aumentar el número de ciclos de la batería. Para los que no sepan, las baterías duran una hora por ciclos. O sea, mil cargas, dos mil cargas, cinco mil cargas, tres mil ciclos, cinco mil ciclos, lo que sea. Depende la... pues del... Esto de, las, de los ciclos o de las cargas de la batería ya dependen de la calidad de la batería. Entonces, en los celulares de gama alta y, y gama media alta y alta, son donde más número de ciclos tienen. Por eso pueden encontrar ustedes iPhone y Samsung de las gamas S20, S20 S10, de hecho, que cada funcionan. Entonces, por eso, es un, de hecho, son teléfonos caros, pero les van a durar más en el tiempo. Bueno. Entonces, ya les expliqué lo de la batería. También pueden aquí activarlo de la carga rápida o desactivarlo y la carga súper rápida, que eso, bueno, si es exclusivo de los, de los ya de, de, la, de la gama más alta. Devolvámonos. Otra cosa que pueden hacer eh, con este celular es cargar otros dispositivos. ¿Cómo lo hacen? Entonces, eh, acá dice eh, carga inalámbrica. Ahí simplemente lo que... Perdón, me devuelvo. Lo voy a repetir. Entonces, miren, con los dos dedos bajo. Saco todo el menú. Y lo encendemos acá. Lo único que vamos a hacer es que, por ejemplo, yo traje aquí estos audífonos para probarles. Y ustedes llegan y ponen el dispositivo que cargue. Y va a cargar ahí. Eso es todo. Pueden cargar otro celular. Pueden... Eh, Pueden cargar relojes. Lo que reciba carga inalámbrica lo van a poder cargar ahí. Vengan, yo hago una prueba. Es que vi que cuando... Cuando pongo la carga inalámbrica, se para la grabación de pantalla. Probemos de nuevo. Ahí está grabando la pantalla. Vamos a decirle que... Ah, no, ahí está prendido. Miren, ahí está prendido el, el, la carga inalámbrica. Y... Yo quiero acercar aquí. Ahí comenzó a cargar. ¿No? Ahí está cargando, ok. Bueno, una cosa que tienen que tener en cuenta es el, el para la carga inalámbrica que hace que quitarles el forrito a los equipos. Apaguémoslo, ya saben, pueden cargar otros celulares, pueden cargar relojes, pueden cargar audífonos. Todo lo que reciba carga inalámbrica lo pueden cargar ahí. Eh, ojo, es una carga lenta, no es una carga rápida, es una, es una carga lenta. Listo. Eh, entonces ya vimos el de el de la carga inalámbrica. Miren, aquí está el del NFC. El NFC que les decía al intro del, del, del video... Lo, normalmente prefiero que tengan el NFC libre y celulares con NFC porque yo los uso para mi trabajo si vieron un video que subí hace ya más de un año que yo utilizaba el celular para abrir la puerta entonces lo que hago es que yo aquí tengo una credencial como si fuera una tarjeta y lo paso por un lector estos son los lectores peatonales que ustedes encuentran en las entradas de sus conjuntos residenciales, de sus oficinas, etc. Entonces con el NFC del celular ustedes van a, pueden bajar la credencial y van a poder utilizar el celular para abrir la puerta. Hay muchas más opciones, después voy a hacer otro video porque ustedes con el NFC pueden hacer otras cosas como prenderle una linterna cosas así. Después, les, después hago otro video con eso. Una de las cosas que trae ahora los Samsung, o bueno, el Android, es que ustedes pueden compartir la contraseña del Wi-Fi por QR. Es súper cool. Entonces simplemente, perdón, movamos esto por acá. Uh, ustedes simplemente mantienen oprimido aquí. Van a la configuración y ven código QR. Simplemente la otra persona escanea el código QR y listo, ya puede contener la, la contraseña del Wi-Fi. Muy fácil, muy rápido, sin estar dictando números y letras, que a son muy complicadas. Eh, la, las notificaciones el panel de notificaciones ahora cambió, es una de las cosas de hecho que el cambio al nuevo Android me, me costó un poquito pero ya lo pude entender bien y venga se los muestro entonces nuevamente miren aquí me gusta porque yo voy aquí muy rápido, escribo notificaciones y eh, vamos a la configuración entonces ustedes tienen varias opciones. Pueden solamente un informe o detallado. Yo lo tengo en informe para que solamente me salga como el título y una descripción muy corta. No, no, no quiero todo. No, no quiero todo detallado. Y eh, cómo las configuro. Entonces voy aquí a configuración avanzada y tengo varias opciones ahora. Entonces. Yo le digo, yo lo tengo configurado para que me muestre todas las notificaciones, pero ustedes podrían ponerlo, por ejemplo, que solamente le muestren las tres últimas o solamente el número de notificaciones, pero bueno, eso ya va de acuerdo a cada quien. Yo tengo que todas las notificaciones, yo tengo un problema de ansiedad que necesito estar, de hecho, de contestar todo inmediatamente. A mí no me gusta tener notificaciones, ni burbujas, ni nada. Inmediatamente me llega un mensaje o un correo, yo inmediatamente lo respondo. Entonces, me gusta tener todas las notificaciones prendidas. Mostrar el, el porcentaje de batería sí me gusta porque pues es bastante útil tener ahí, saber cuánta batería le queda a uno. Eh, que las notificaciones sean burbujitas aquí arriba. De hecho, ya vimos que pueden ser o solamente números o solamente la burbujita ahí. Entonces, eso es, eh, creo que es bien, bien importante. Y una cosa, por ejemplo, si ustedes son una reunión o algo y... Van borrando las notificaciones porque pues no las pueden ver o necesitan esconderlas porque pues no sé, están en la reunión, están con una persona, están mostrando algo en la pantalla de su celular y no quieren, por ejemplo ahorita como estamos nosotros que les estoy mostrando, que como todos estos trucos y están llegando notificaciones y yo las paso y yo después quiero ver porque se me olvidaron, entonces yo simplemente voy aquí a historial de notificaciones y si lo enciendo me van a salir todas las notificaciones que yo quité, entonces ahí ya tengo el primer de eso. Ahora también tenemos un recordatorio de notificaciones. Ustedes lo aprenden y él va haciendo un recordatorio de las notificaciones. Y bueno, en ese sentido, por las notificaciones. Ah, Bueno, otra cosa que tienen... Bueno, creo que esto lo hacen los celulares de gama... No sé si los de gama media, media alta y alta. Y es que eh, ustedes pueden mover... El, pueden mover el, los videos por toda la pantalla. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a YouTube... y digamos que bueno venga le bajamos el volumen y estamos aquí viendo un video de, de ciclismo cierto y yo quiero pasar a otra aplicación quiero ir a Twitter entonces vamos a Twitter ah no no lo tengo abierto pero abrimos Twitter miren y yo abro Twitter pero sigo aquí viendo mi video y lo puedo estar moviendo por toda la pantalla. ¿Ah? Eso me parece genial. Otra cosa, ustedes pueden dividir la pantalla. ¿Qué, qué se refiere con, con, con, con, con compartir la pantalla? O sí, hacerle split a la pantalla. Entonces, bueno, paremos ese video por ahora. Y eh, yo puedo partir la pantalla en dos, perdón. Yo puedo partir la pantalla en dos y hacer dos pues, hacer, pues, cosas al tiempo. O sea, por ejemplo, estar leyendo mensajes de texto y viendo un video. Estar chateando, por ejemplo, estoy chateando un WhatsApp y estoy viendo un manual porque pues, necesito estar pasando la información a un cliente. Entonces es muy bacano. Entonces pónganle cuidado. Vamos a hacer otra, pero volvamos con el YouTube. Entonces vamos a darle play. Y lo tenemos ahí. Y vamos a otra aplicación. Entonces, por ejemplo, la aplicación que yo uso para chatear. No. Ahora, vamos aquí a Docto Go. Entonces, bueno, vamos aquí a abrir el video un poco. Y yo lo voy, lo quiero devolver. Venga, lo devolvemos. Ahí, para que nos sirva para el ejemplo. Voy aquí a Docto go Y miren, yo oprimo acá sobre el, le sobre el icono y le digo abrir en, plan, en pantalla compartida. Y miren, quedan las dos pantallas. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo una receta de cocina, pues simplemente estoy aquí viendo cómo hace la receta y leyendo algunas instrucciones o algo. Entonces, eh, es aquí. miren Por ejemplo, yo estoy viendo aquí ciclismo y estoy viendo mi, mi aplicación de Strava y las dos cosas al mismo tiempo. Lo podría hacer con el WhatsApp igual. Entonces, bueno. Ahí ya saben cómo compartir la pantalla. Cerremos. Jalar la pestaña hacia abajo y ya volvió a ocupar toda la pantalla. Por ejemplo, el Dog Go que es con el que estábamos navegando ahorita. Aquí ya lo tengo. En la primera. Ah, perdón. Acá la primera pantalla. Listo. Entonces ya saben cómo dividir la pantalla para tener dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Oiga, una cosa súper importante es que ustedes le pueden poner más ram al más ram al, al celular ¿Cómo? entonces miren simplemente van acá y le dicen ram y aquí dice ram plus el celular eh, se mete en la configuración ram memory ahí va a chequear la, la memoria que ustedes tienen y eh, miren se meten a RAM Plus y ustedes pueden poner a que sea 8 GB. Esto, si van a hacer un video o cosas así muy extremas, si necesitan mucha RAM o un juego así súper pesado, pues bueno, ahí le pueden agregar la RAM. ¿Qué más tenemos? Podemos esconder aplicaciones. Entonces, ¿cómo las esconder aplicaciones, porque muchas veces nosotros queremos esconder aplicaciones, por ejemplo. Algo sencillo, tenemos que prestar el celular o algo. No queremos que las otras personas vean qué aplicaciones usamos. Bueno, ya acá, aquí en la imaginación de lo que use, por ejemplo, no queremos que vean nuestra billetera electrónica. Por ejemplo, acá yo tengo el wallet del, del, del, de donde las, las criptos, y no quiero que se me vea, bueno, lo que sea. Entonces, eh, yo puedo esconder esa. Yo puedo, yo puedo esconder el, el icono de esa aplicación pues, para, que no, para que no lo vean. Entonces, yo simplemente voy aquí a Hide Apps. Y eh, vamos a buscar acá donde dice aplicaciones, Esconder aplicaciones Y miren, aquí ustedes pueden escoger la aplicación Que quieren que no se vea Entonces, bueno, ahí está otra opción de seguridad eh, Sigamos Una cosa que tiene eh, Es esta barra Si ¿sí han visto que esta barra viene siempre como para la mano derecha Para los que siempre estamos acá con la mano derecha Pero ¿qué pasa con las personas de mano zurda? Que de pronto les queda más fácil manejar el menú ya, A propósito, aquí un otro truco cómo cambiar entre menos muy fácilmente las aplicaciones que yo tengo abiertas en estas tres barritas. Y miren, acá me va mostrando las aplicaciones que yo tengo abiertas y puedo ir cambiando entre ellas muy rápidamente y muy fácilmente. Ahora, ¿qué pasa? Yo quiero que esto, no de pronto es para, el celular no es para una persona derecha, sino para una persona zurda, y le queda más fácil la flechita a esto para su mano izquierda. Entonces, vamos lo mismo. Vamos aquí a ver que no se pare la grabación. Vamos a pantalla. Nos vamos a ir a la, a la, a la barra de navegación. Y miren, yo la voy a poder cambiar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como mejor me, me quede a mí para mi mano. Una cosa que tiene, vengan, este es un poquito difícil de hacer, es que yo puedo trabajar el celular a una sola mano. Entonces, vengan a ver si lo puedo sacar fácil. Es que se me dispara el. Normalmente se me dispara, es el. El, coso, el, el ayudante de Google. Ay, es que no es fácil. Ay, si ¿Sí ven, se me volvió la pantalla mucho más pequeña. Entonces, para trabajarlo a una sola mano, va a ser mucho más fácil. Entonces, esa es una opción muy, muy chévere. Y pues, para salir, simplemente le damos doble clic y ya. Otra cosa, tomar el pantallazo. Normalmente, siempre tenemos que estar escuchando como, no, como tres botones, perdón, como tres botones, Acá les voy a enseñar cómo sacar un pantallazo. Simplemente con esta parte de la mano. Ustedes le van a hacer así. ¡Oh, oh! No funcionó. Y ahí tomó el screenshot o el pantallazo. Entonces, otro truco ahí que les, de, les dejo. Bueno, creo que fue... Ah, y antes de cerrar, uno súper importante. Las llamadas de SOS. En países así como, por ejemplo, que en Colombia, que pues nosotros a veces aquí estamos como muy expuestos y la calle a veces se puede ser algo complicada el, con el equipo ustedes pueden hacer llamadas de SOS entonces eso es bien importante entonces vamos a la buscan acá SOS enviar mensajes de SOS simplemente vienen aquí y lo encienden y ustedes van a poder crear el contacto ¿sí? entonces seleccionan de sus contactos a quien quieren eh, adicionar ¿cierto? Entonces, por ejemplo yo voy a poner a mi mamá lo adicionan pueden poner más contactos y vamos a ponerlo que sea cuatro veces y lo vamos a poner con este botón entonces cuando yo prima este botón cuatro veces él automáticamente va a llamar a la persona de contacto que yo tenga. Y eh, aparte de hacer la llamada automáticamente, ustedes lo pueden poner a que comience a juntar imágenes de lo que está pasando y eh, la voz, lo, la, comience a, a grabar audio. Miren, esa es súper importante que la activen, sobre todo pues, para los que estamos en Latinoamérica y sobre todo a las personas de alto riesgo, es muy muy bacano que activen esa llamada de emergencia porque si les pasa algo simplemente ya saben aquí oprimen uno dos 3 cuatro veces y hace la llamada de emergencia manda fotos y manda audio de lo que está pasando en ese momento otra cosa ah, venga y, y de la última el último truco en este vídeo voy a hacerles otro del nfc y otro de la cámara pues para no hacer este tan largo eh, una cosa que a mí me fastidia del, del Samsung cuando viene de fábrica es que este botón viene para el Bixby, o bueno, no sé cómo se llama la sí, Bixby, no sé cómo se pronuncia el ayudante de ellos, pero pues a mí realmente no me gusta. Yo uso el, el, el Google, el, el, el asistente de Google. Eh, ver, también les voy a hacer otro video de cómo lo utilizo yo para apagar luces y un poquito de automatización que hice, eh, con, con el, sobre todo con los bombillos, es bien fácil es cambiar este botón para que sea lo normal, que sea apagado y prendido y no el asistente. Entonces, simplemente ustedes vienen acá y eh, donde está el botón de apagado, lo oprimen ahí y se dicen que dice configuración del botón del lado. Entonces, lo ponen ahí o para que sea para acceder rápido a la cámara o para apagar el celular. Entonces, lo pueden poner ahí. Listo. Oiga, cuéntenme cómo les pareció el video, fueron más de 30 trucos que les puse ahí, no sé si algunos. se me pasó, si tienen alguno adicional pónganlo en los comentarios, oiga, muchas gracias por el video, no olviden, suscríbanse, no sean malitos, vamos, vamos, ya vamos por esos mil, yes, eh, les dejo mis redes sociales, por favor. no sean malos, suscríbanse, comenten, comenten, pongan ahí si se me faltó algún truco, si encontraron estos que les puse interesantes, eh, ya les dije, en el próximo les voy a hacer uno de la sola cámara Que hay cosas como chéveres de la cámara Y bueno, nos vemos en el próximo video Chao bros, gracias por ver